Ramón González, director regional de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre de GESET, con asiento en esta ciudad, calificó de preocupante el alto número de muertes por accidentes de tránsito, por lo que solicitó a los conductores conducir con prudencia para evitar hechos que lamentar. Pero sí queremos hacerle un llamado a toda la ciudadanía, que valoremos la vida, valoremos la vida,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 tengamos la prevención, la precaución del lugar para que la conservemos. Las declaraciones fueron dadas por González, posterior a participar en la reunión del Centro de Operación de Emergencia para la coordinación del operativo preventivo Semana Santa 2018. Para NTN, Joana Cordero.